Efectivamente, el contexto pandemia eh, eh, nos eh, afectó en el sentido de que, el, al menos el primer semestre, tuvimos que continuar con clases eh, a distancia, pues, vía, vía Zoom. Sin embargo, ya el, a partir del segundo semestre logramos eh, gradualmente ir incorporando algunas, algunas clases híbridas y también volviendo gradualmente también a la presencialidad. Entonces, eso, pudimos decir que es un, un avance al respecto, y en términos concretos de, de, del programa, eh, bueno, nosotros siempre nuestra labor la, la dividimos en tres áreas, eh, la docencia, la investigación y la vinculación con el medio o, o por decirlo de alguna manera, la gestión. Eh, durante el 2021, eh, en términos de, de docencia, eh, logramos tener continuidad con el diploma tanto de extensión como de postítulo en estudios chinos. y eh, una muy buena noticia para nosotros, para, para el crecimiento también del, del, del instituto, del, del programa, eh, logramos abrir un, un diploma de postítulo en estudios asiáticos. Tuvimos nuestra primera versión el segundo semestre y con muy buen resultado eh, logramos eh, sacar adelante el, el curso, cierto, este diploma eh, con más de, de 15 estudiantes y, y, y tanto participaron profesores eh, chilenos como... Eh, colegas eh, de algunos países asiáticos. Eh, logramos invitar a, a profesores en, en Singapur, en Japón, en Corea del Sur, que, que a través también de este ejercicio de, de distancia, cierto, por Zoom, eh, participaron dictando clases y el, y el resto de las clases principalmente eran profesores de, de Chile que, que, que habían estudiado y vivido en el extranjero, en particular en, en la cuenca asiática del Pacífico. Así que ese fue un, un avance al respecto. Adjudicamos un, una consultoría para la, para la Cepal, que, la, que ya la, la entregamos, el primer borrador, y que, que la misión era eh, tratar de analizar desde una perspectiva eh, cualitativa y cuantitativa eh, los procesos de diversificación de nuestras exportaciones hacia, hacia China y también desde ahí extraer algunas inferencias que, que pudiesen ser eventualmente potenciales iniciativas, eh, proyectos para para mejorar este indicador, que es uno de los, de los grandes eh, elementos que, que eh, se suelen analizar como, como un elemento que no, no ha sido suficientemente desarrollado. Me refiero principalmente a mejorar eh, la cantidad de, de productos que se envían hacia el mercado chino. En este punto está bastante concentrada la lista de, de envíos y también eh, mejorar la participación de los actores, de la, incorporar may, mayor participación, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que también está bastante concentrado en pocas... Empresas y en la misma dirección, mejorar el envío de productos o aumentar el envío de productos con mayor, con mayor valor agregado. Entonces, pusimos atención a esas variables y esperamos pronto que el estudio ya sea publicado y que sea un insumo eh, tanto para la academia como para los tomadores de decisión. Estamos muy contentos que, que logramos eh, el día de ayer concretar la tercera versión de, de este seminario de las relaciones chino-chilenas. Y en esta tercera versión eh, se, se abrió el espacio para jóvenes investigadores que estén desarrollando sus proyectos o que ya hayan concretado eh, los resultados de algunas investigaciones. Separamos en la conferencia, este seminario, en, en dos paneles. El primero se encargó de abordar temas principalmente relacionados con la economía y, y las relaciones internacionales, sobre todo de una perspectiva más de, de análisis de la política internacional. En este primer eh, apartado, en esta primera sesión, eh, participaron tres expositores. Eh, bueno, eh, un profesor, de, de, de, el profesor Tsui de, de, de, de China, que, que presentó las percepciones de, de diferentes actores en China con respecto a esta nueva tendencia en nuestra región de, de gobiernos de izquierda. También participó a, eh, la, la, la candidata doctor eh, o a doctora eh, Joel, que, que está en Inglaterra, en la Universidad de Londres, analizando el modelo de desarrollo chino y desde ahí también extraer algunas diferencias que, que puedan ser susceptibles de analizar en, en, en otros tipos de casos. Entonces, hacia un, una situación de espejo donde comparaba también eh, países como Chile, con algunas provincias de, de China en esta materia. Y también participa eh, la estudiante doctoral eh, Andrea Freites, eh, analizando las políticas medioambientales de China al momento de invertir y cómo interactúan con las políticas de recepción de inversión extranjera y también eh, relacionadas con, con, con la recepción de inversión extranjera y eh, políticas medioambientales eh, en nuestros países. Ahí está desarrollando un modelo interactivo para ir viendo cómo funcionan esta, estas dos dinámicas. En una segunda parte del seminario, abrimos el espacio para eh, discutir o, o revisar los trabajos ligados al intercambio cultural y también a la diplomacia cultural.